Hola a todos y bienvenidos a DANSTEN, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas estas afines a ella. El día de hoy vamos a ver un poco acerca del electromagnetismo, la importancia que tienen los imanes y cómo actúa la electricidad en este tipo de temas. No siendo más, comencemos. Comencemos definiendo qué son los imanes. Los imanes están formados por dos polos. Uno se conoce como el polo norte y otro el polo sur. ¿Qué ocurre con ellos? Ellos tienen un magnetismo perpetuo. Quiere decir que por más que pase el tiempo, siempre... De forma natural van a generar magnetismo. ¿Qué ocurre si uno divide un imán? Si uno divide un imán ocurre lo siguiente: partimos el imán, digamos que lo queremos partir. A pesar de que parte el imán, siempre se van a conservar sus polos norte y sur. Siempre van a estar allí. ¿Qué quiere decir esto? Que los polos de los imanes no se pueden separar. Siempre, a pesar de que los dividamos, siempre vamos a tener un polo norte y un polo sur. Ahora, veamos por qué tienen esas características. Los imanes están formados por algunos materiales como son la magnetita, que se encuentra parte de él, y también tiene parte de hierro y otros materiales como el plomo y entre otros. Muy importante de ellos es que así como el imán tiene estos polos, la Tierra también tiene un polo magnético. Y ese polo magnético me permite determinar, por ejemplo, si yo utilizara una brújula, ¿cómo puedo aplicar ese polo magnético que maneja la tierra para comprender el magnetismo que maneja la tierra entendamos un poco este término electromagnetismo electro viene de electricidad y magnetismo pues ya podemos ver que tiene un poquito de característica con los imanes. ¿Dónde se da el electromagnetismo para que ocurra electromagnetismo los electrones se deben de mover quiere decir que los electrones deben estar en movimiento. Si hay electrones en movimiento, esto sería una electrodinámica porque los electrones se están moviendo. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a hacer un ejemplo utilizando nuestra mano para comprenderlo mejor. Digamos que tenemos nuestra mano y con la mano, en este caso la mano izquierda, vamos a ver los electrones. Los electrones se van a comportar de derecha a izquierda, se van a ir moviendo de esta manera. Al moverse los electrones, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a ir de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Quiere decir que por el movimiento de los electrones se está generando electromagnetismo. Entonces, si lo podemos ver de forma más gráfica, tendríamos algo así. Digamos que tenemos los electrones que van de esta forma. Y aquí tendríamos el magnetismo que va de afuera hacia adentro. Entonces, para que exista el magnetismo o campo magnético, B, vamos a llamar como campo magnético, tiene que ocurrir que haya movimiento de electrones. Si no hay movimiento de electrones, no existe el campo magnético. Entonces, vamos a ver qué ocurre en la Tierra y cómo se dan esas fuerzas electromagnéticas en ella. Veamos. Veamos cómo funciona el electromagnetismo de la Tierra. Tenemos lo siguiente. Tenemos un polo norte y un polo sur. Estos son polos magnéticos de la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? No olvidemos... Que siempre la atracción del campo magnético va a ir de norte a sur. De norte a sur. Lo puedo hacer de esta manera. ¿sí? Y viendo esto podemos darnos cuenta de que en la parte de arriba se van a encontrar los polos que van a estar acá en el polo norte. Y hacia abajo vamos a tener... Los, el polo sur ahora teniendo en cuenta esto entendamos qué es lo que ocurre aquí en realidad si nos situamos el campo magnético de la tierra tiene un polo norte hacia abajo y un polo sur hacia arriba como hay una atracción de norte a sur por ello este polo se atrae hacia acá y lo mismo ocurre con este. Pasa de acá a acá. ¿Por qué? Recuerden características importantes de los imanes. Los imanes, si tenemos imanes con el mismo polo, digamos que tenemos norte y norte, y queremos atraerlos, ¿qué va a ocurrir? Que se van a repeler. Porque tienen polos iguales. Caso contrario ocurre si tenemos polos opuestos. Si tenemos acá el polo norte. Vemos que acá tenemos norte. Y acá tenemos sur. Y los ponemos en contacto. ¿Qué es lo que ocurre? Como son polos opuestos, aquí sí va a haber una. Los cuales se atraen ya que son polos opuestos entonces es importante entender eso porque esto aplica tanto para el polo norte como para el polo sur ahora miremos cómo funciona una brújula y cómo se aplica ese electromagnetismo en ella veamos ahora viendo la brújula ella tiene acá en su aguja una forma magnética porque también tiene magnetita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ella se siente atraída por el polo de la Tierra, pero en este caso el polo magnético, eso es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque cuando tenemos la aguja, ella siempre apunta hacia el norte. Pues veamos que esa aguja es atraída hacia el polo magnético de la Tierra, quiere decir que el norte atrae al sur, por ende, cuando apunta al norte, lo mismo ocurre aquí, como lo está, lo está atrayendo hacia el sur, el sur es afín al polo norte, por ello, cuando la aguja tira hacia el norte, de igual manera lo está haciendo para el polo norte de la tierra. Ahora, ¿qué ocurriría si a la brújula se le pusiera en contacto un imán? Como tiene propiedades magnéticas, igual que el imán, ella funcionaría de forma tal que sería totalmente un caos. No funcionaría de la mejor manera, porque desestabilizaría todo el mecanismo de la brújula y no funcionaría. Por eso no es ideal poner un imán cerca a una brújula, esto la dañaría. De esta manera podemos dar por concluido el tema de electromagnetismo aplicado tanto